La Parroquia Urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. La mañana de este miércoles 8 de enero del 2020, desde las 9 horas se desarrolló el desfile cívico estudiantil por celebrar los 24 años de parroquialización de San José en el Cantón Catamayo. Asistieron el alcalde Armando Figueroa, Narcisa Gila, vicealcaldesa, Manuel Jiménez Edil, José Jumbo, presidente de la parroquia, Juan Hidalgo párroco, Nora Arias, jefa política del cantón, Patricio Naranjo, comisario nacional de policía y representante Representantes del Distrito de Educación y Salud, líderes barriales, organizaciones, asociaciones, docentes y estudiantes. Queremos también en estos momentos dar la bienvenida misma... como es el Fuerte los aplausos para la delegación de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinosa. Agradecemos a la Unidad Educativa nuestra señora Del Rosario. Señoras y señores, fuerte los aplausos entonces en esta mañana donde la tierra del Alfarero hoy cumple a la 24 años de vida política. Al ingreso los diferentes vehículos tenemos un bus para el transporte estudiantil que sirve para nuestros jóvenes del Cantón Catamayo. De Fuertes los aplausos en esta mañana también.